Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital. Hemos vuelto a Gaming Room, hemos vuelto una vez más eh, esta vez, Se me ha <risa> ido completamente, completamente la to, olla eh, to, Todo el rato dices hemos vuelto, pero es que... ¿Por qué no hemos vuelto? Hecho. Porque siempre acabamos volviendo, Íñigo, eso es lo importante Pero es que no nos hemos ido, o sea, no, no ha terminado este programa para volver Da igual ha terminado la temporada, Cada vez que termina un programa nos vamos y luego volvemos Bueno, sí, pero eso es la naturaleza de los programas de radio Entonces bueno, hemos bueno. vuelto, no entiendo Uh, vale, pues ha vuelto ¡El becario! arracha león! ¡Yo sí que he vuelto! ¡Ole! ¡Ole! Hombre, ¡Aquí está! ¡Aquí está! De ¿Hoy mí nos no quejáis en fin, no. hoy, hoy, hoy contamos que el becario, efectivamente eh, Pues muy buenas a todos y a todas eh, Encended vuestras consolas, ordenadores Y todo tipo de dispositivos Porque efectivamente, Íñigo, hemos vuelto Así que todos a jugar Estoy confuso, los controles me están dejando de lado, esto es todo muy problemático. ¡Mamá, por favor! Bueno, mi mamá no me salvaría, así que... ¿Tampoco? Eh, F. Eh, Becario, ¿qué haces tú aquí hoy? F en la ¿Me chata. ¿Me habéis llamado? Yo siempre digo lo mismo, yo estoy en el banquillo, me habéis llamado, he venido. Es como Batman, le llamas ya. y viene, es Luchando, impresionante. Se sí, enseña de cielo, porque no, no estamos para gastar luz ahora, pero... <risa> ah, el becario y la crítica social. Ahí <risa> estamos. Esto. Eh, está ver, bajando, la luz, eh. está no sé. bajando la luz. Está bajando. Ah, menos mal. Ya no está a 540, Hombre. está a 280. <risa> <risa> okay, menos mal, ahora no son, no son dos riñones es uno solamente Ah efectivamente, efectivamente y ese uno lo quieren limitar un poquito todavía, aún bueno, así, okay. pero bueno no estamos aquí para ver de política Porque aquí, no, no, pues. la cosa es, precisamente quería irle a rollo al principio y no he podido, antes habéis escuchado a nuestro querido mmm, iba a decir becario, no, el becario está aquí a es nuestro ser. querido abogado Borja Arbosa diciendo una frasecita muy bonita y precisamente ha pasado por el chat ahora, y quería comentar que luego le vamos a parafrasear, así que si os interesan más las palabras de un abogado que tiene conocimiento, no como nosotros pues quedaos por el programa para escucharlo que opina Borja. Sí, en fin, eh, a mí no me has presentado, así que... Eh, Arrancha león, y yo soy Gasia Carmona por si alguien no me conoce en esta casa. <ríe> <menos, por ríe> <menos. ríe> ¡Hala, ah, el egocéntrico, por si alguien no me conoce! <ríe> no. Venga, eh, pues nada, saludos a toda la gente del chat, vamos a empezar. Iñigo, ¿Qué? Aquí quién me entrevistamos hoy? Una nueva edición donde hemos hecho una entrevista muy especial... Eh, ...que vamos a desvelar en unos instantes... ...y que nos vamos a teletransportar a alguna parte... ...y por la que tenemos que dar las gracias... ...a eh, la asociación Ochucare... ...porque nos ha facilitado unos medios maravillosos... Efectivamente. ...en los que... ...pues... Eh, ...nos han permitido pues, hacer... ...la entrevista en cuestión... ...y dicho esto... ...y nos vamos a teletransportar para la entrevista... ¿eh? Sí, sí. ...avisamos de primeras... sí sí ...porque nosotros tenemos unos... ...powers estupendos... ...y dicho esto... ...como... ...como bien ha dicho nuestro querido abogado... Bien, como bien dirá nuestro querido abogado, ahora mismo, hoy en Gaming Room, comentaremos las últimas noticias, incluyendo el último evento de PlayStation, críticas a Elden Ring y la llegada de Call of Duty Warzone a dispositivos móviles. También hablaremos de, sobre Mal Nacidos, tanto la película como el videojuego, de algún dato curioso sobre las evoluciones de los Pokémon y sobre VLC Indie Summit. Y por último, si el drop nos lo permite, entrevistaremos a Rich The Bisons y repasemos con él la creación de el, eh, del equipo. Y de, eh, ta, ta, ta, ta, y, y no sé hablar. Así que por último, entrevistaremos a Rich de Bisons y repasemos con él la creación del equipo y sus iniciativas actuales. ¡Empezamos!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 Vamos a empezar fuerte, vamos a empezar con potencia ¿Últimamente no hay muchos eventos? No ¿Por qué? Porque las etapas de oro de los videojuegos son noviembre-diciembre con la and y y lanzamientos y junio con el E3. Los periodos justo entre otoño y primavera para los videojuegos son un poco mm, uff, pero no ha sido tan así porque hemos contado con un State of Play muy reciente del Harry Potter Hogwarts Legacy Íñigo Sendino, ¿tú qué sabes de Harry Potter? Yo de Harry Potter sé que hay un sombrero seleccionador que les pone en cada una de las casas que eh, básicamente las cuatro primeras películas eran eh, fantásticas pero bonitas y las tres últimas películas son un horror donde te planteas cuál es el sentido de la vida, por qué la gente muere y por qué tienen que matar gatitos. Becario, opiniones. De hecho, son, mira, son tan horribles que has dicho que hay tres y hay cuatro. O sea que ahí hay, hay. ¡Ah! ¡Ah! Son no horribles merece... y no se ha dejado una! No, no, no merece... ¿Hasta? Se merecen que una de ellas al menos se olvide. Sí, sí, sí. Yo opino sí, sí, sí. lo mismo. La tercera me parece impresionante. Una, un peliculón. Las primeras dos son obligatorias. Recuérdame resto... cuál es la tercera porque creo que hay como ocho. Prisionero de Azkaban. Vale. Sí. La de. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El hombre Lobo y. Ah, sí, parece. Vale, sí. No, no. La de Prisionero de Azkaban tiene dos cosas guapísimas. Uh -huh. Oficialmente súper guapas. Que son el. Eh, el bicho con alas y pico, ¿cómo se llamaba? ¡Ah! Eh... ¿Dementor? El Bugwig. ¿Bugwig? Bugwig. Se llama Bugwig, pero el bicho se llama. No me acuerdo. Hipogrifo. No sé. el, hipogrifo. Ah, el hipogrifo. El hipogrifo. El yeah. hipogrifo. Y. Eh, el giratiempo. Es Efectivamente. Maravilloso. Efectivamente. O sea, es una construcción narrativa que dices: en, en el último tercio de la película me estás rompiendo el orto con lo que ha pasado en, las en los otros dos tercios. Es maravilloso. Sí, y ahora está la pregunta del millón: ¿Cuántos videojuegos de Harry Potter conocéis? <risa> ¿Ha habido? Hagrid PS1. Harry Potter de PlayStation <risa> 1 PS1. con la cara pixelada de, de Hagrid. Obligatorio. Es absolutamente, <risa> absolutamente precioso. Vale, aparte de eso, digamos más recientes: en los últimos, ponle 5 años. Los últimos cinco años. A ver, yo he juego mucho eh, eso, el de la, la Play 1 o no sé cuál. Que hizo, a, había un port a, a PC y ese es el que jugué. Últimos años. En los últimos años. Eh, Joder, me quiere saber que había uno de Lego, pero creo que se hace más tiempo. Sí. O sea, no, pero, pero Lego vamos a intentar dejarlo un poco aparte. Lo que me refiero es, ha habido, si no me equivoco, si no me equivoco, juegos de Harry Potter íntegros por Warner Bros. Ha habido dos. Que han sido el de móviles, de clicar oh, muchas cosas a la energía, sí, sí. de clicar muchas cositas a la energía y ir pasando años, que era un poco estúpido. Sí. Y el otro que era el Harry Potter Go, sí, el, el Wizards el... Unite, sí. que ha cerrado sus servidores que lo dijimos hace Cerró un ajeno. mes o un par de meses. Sí, efectivamente. Eh, entonces, ¿qué es lo que se ha presentado aquí? La experiencia Harry Potter definitiva, aparentemente. La definitiva, ya no es PlayStation 1. Esto se supone que es absolutamente para poder hacer lo que quieras. ¿Cuál es la cosa? Te lo plantean como si fuese perfecto. ¿Cuál es el problema? Es el primer videojuego de Harry Potter de nueva generación en el que efectivamente puedes explorar todo fuera de la historia. Tienes un personaje dentro de la historia del de mundo de Harry Potter, pero no eres un protagonista propio de Harry Potter. Entonces, ¿cómo lo pueden llevar? Esa es muy buena pregunta. En el State of Play, que si no me equivoco tú, Becario, lo has visto... ¿O has visto no, al menos cachos? He visto el gameplay. No he visto, vi no, vale, pues no, no, no, a ves eso ves. te iba justo. Vale, se vale. ha presentado parte del gameplay del juego, precisamente, y los desarrolladores nos han hablado de sus intenciones pues, eh, que piensan hacer con el juego. Eh, parece estar pulido bastante en tema mecánicas, pero se queda bastante lejos de parecer un juego de nueva generación en el tema de apartado gráfico, o sea, los gráficos están bastante por debajo de lo que puede llegar a ser, por ejemplo, Horizon Zero Dawn del 2016. Eh, los desarrolladores se han limitado bastante A crear la experiencia Hogwarts O experiencia Harry Potter, por decirlo de alguna manera Al milímetro, incluyendo actividades Que la interactividad, al tratarse de un videojuego Y no un libro, o la película básicamente permite. a la hora de, pues, yo que sé Sala de pociones, sala común de De, de Gryffindor, por ejemplo tal. Eh, además han implementado Personalización, no solo en indumentaria Sino también en espacios físicos, que esto es algo que me ha llamado mucho la atención Una cosa llamada sala de requerimientos Requirement room que es, por así decirlo, eh, cumple la función de taller, estudio casa Es decir, eh, la sala de requerimientos te lo presentan tal cual con la frase en inglés De que eh, es una sala que adivina mágicamente lo que necesitas Imagínate que a ti en una misión te mandan que necesitas cuatro plantas de mandrágora Pues la sala como que, ah sí, mira, aquí las puedes plantar, toma, te he preparado esto ¿Por qué? Porque he intuido que lo necesitabas bueno. Aparte de que eh, han puesto como tres veces un cacho de Gameplay en el que aparece que una casa de repente se hace enorme enorme y enorme y es una puerta y pasas a un jardín en el que puedes hacer tu casa como la casita de Hagrid pues en tu propio campo por decirlo a ver, había una película si no me acuerdo mal en el que eh, a, a estos muchachos nuestros les aparecía una sala que solo aparece en Ho que no lo explican muy bien en la película pero solo aparece en Hogwarts cuando el que eh, la necesita realmente la necesita, o sea aparece una puerta, en, creo ah, que la siempre quinta. sí, en, en la sí. quinta, la sala de los menesteres. Pues en, en este caso dice, es bon". parecido. No es cuestión de que aparezca la sala cuando la necesitas, sino que la sala está ahí y aparece lo que necesitas cuando lo necesitas. En la sala de los menesteres más o menos pasaba lo mismo. Pues ahí está la cosa. Entonces lo han llamado eh, requirement room en este caso que la, yo he hecho la, eh, la traducción literal que es sala de requerimientos. Eh, respecto al combate han tratado de añadir mecánicas de la saga, en la medida de lo posible, pues hechizos, cosas que puedas castear Pero eh, en el propio metraje que hemos podido ver se observa que se utilizan los mismos hechizos casi todo el tiempo Sea por el daño o la sinergia, es decir, a pesar de que tú tengas un elenco súper grande de hechizos que puedes usar Vas a acabar usando lo mismo todo el rato Vas a acabar atrayendo al pavo, tirándolo contra otro y lanzándole un hechizo rojo que no sé qué coño es porque no decían los nombres los decían, yeah. pero no se oía. Yeah. Eh, ¿Cuál es el detallito que me gustaría remarcar? Han tratado de implementar técnicas de videojuegos PvE, como pueden ser el Mortal Kombat, de juegos de lucha. Hmm. Eh, ralentizando el tiempo tras cada hechizo para, aparentemente, encadenarlos y crear combos, de ahí por eso digo lo de la sinergia, hmm. eh, pero acaba resultando en un combate extremadamente lento, porque, claro, lanzas hechizos cada medio segundo. Entonces, ¡boom! ¡boom! ¡boom! Y vas ralentizando todo el rato, no tiene sentido. Ralentizas hmm. cuatro veces en un segundo. Eh... Entonces, pues es como que el juego te coge de la manita y te dice, mira, si sí, le has lanzado un Wingardium Leviosa, pues ahora le puedes lanzar un, yo qué sé, eh... es que no, no, no, me, no me sé los detalles, de sinceramente. No, no, no, no, no, no de sinceramente, bueno, lo que sea, para desarmar, por ejemplo, en plan es como que te coge mucho de la manita y te dice, venga, haz un combo, tira. Mm. Eh, aparte, como detallito, los límites del mapa no se han mostrado, se ha mostrado lo que es dentro del mapa, pero sí que se le ha dado mucha relevancia a explorar aquellas zonas que al jugador le apetezca. Es decir, tú, digamos, en la película, al no ser interactivo, obviamente, y los libros, al no ser tampoco interactivos, obviamente, eh, tú te limitas a ver lo que ellos te enseñan. Que te enseñan tal parte de Hogsmeade, ¿vale? Que tú ves una escena y dices, ahí atrás hay una montaña de no sé qué, yo quiero ir... Aparentemente puedes. Aparentemente. Uh -huh. ¿Cuál es el detalle? Al haberse basado en la saga, porque se han basado en la saga propiamente, o sea, de ahí se han salido menos tres... Eh, puede que no requieran de la información necesaria para desarrollar esas zonas que el jugador quiera visitar y por lo tanto se queden que tú vas a la montaña y lo que hay es una montaña sin más yeah. sin más magia sin más nada que podrían hacer algo súper tocho con un pasadizo de no sé qué sí, pero posiblemente no ¿por qué? porque ellos tampoco saben qué hay en esa montaña ya yeah. porque no se muestra en la película entonces mi opinión personal sincera Como juego de Harry Potter Potencial altísimo ¿Por qué? Porque aún no se ha creado nada por el estilo O sea, no ha habido Desde el Harry Potter de la Play 1 Que comentabas tú No ha habido nada que te permita Tal interactividad Tal poder ir y tocarlo Y verlo y hacer las cosas eh, Pero Y hay otra cosa que, me, que quiero mencionar Que es las microtransacciones ¿Por qué? Esa es muy buena Esa es muy buena Es, es lo primero de lo que he estado Porque vi Warner Bros. y dije A ver eh, ¿Por qué? Porque no han aparecido Sí que se ha mencionado El poder Progresar comprando, entre muchas comillas, mejoras de equipo, hechizos y demás Lo que sí que no dejan claro es si va a haber una economía dentro Que supongo que sí, porque si vas a ir a hawksmith y comprar en tiendas y tal Pues te va a hacer falta Pero no sé, no sé si ese comprando es con la moneda del juego O es con pasta real O si la moneda del juego se puede comprar con pasta real O esa es la cosa Entonces, ¿microtransacciones lo han dejado claro? No, ¿que se puede progresar comprando? Porque es una palabra literal que han dicho Sí, opiniones al respecto, Becario eh, pero si han dicho microtransacciones, es que no hay micro, ¿No microtransacciones. No han hablado de microtransacciones. Aunque ¿Ah, que no han hablado. No, no, no, no han, no han mencionado siquiera la palabra. Pues, Lo que han dicho es ver. que puedes progresar, sobre todo... O sea, había una escena en la que aparecía eso, la sala de requerimientos, y aparecían mm. unos hechizos y tal, y, y un baúl en el que meter cosas. Y decía, sí, puedes progresar, mejorando tu equipo, eh, consiguiendo hechizos mm. y no sé qué, y avanzar comprándolos. A ver, asumo que será una mecánica de estas que ya, ya he visto en juegos que es la de puedes avanzar a tu rollo, puedes avanzar consiguiendo monedas en el juego sí. y luego aparte puedes, si eres full tryhard en fin, sí, tryhard, vamos a decir tryhard oh, eh, sí. <risa> es que no me gusta eh, niño de papá eh, eh, pues te compras pagas tú el dinero y adelantas el progreso entiendo que será así, como máximo en la cosa es en si que no, si te fijas si win. te fijas en, lo, en la mayoría de juegos de consolas eso no pasa o sea, tú tienes habitualmente en consolas juegos de azar que es algo de lo que vamos a hablar después Sí. Pero eh, yo qué sé Te voy a poner el ejemplo claro, Call of Duty En Call of Duty tú lo que, tú lo que haces es comprar cajas En las yeah. que te puede tocar O una skin de mierda O te mm. puede tocar un arma que es exclusiva de comprarla en cajas Como el M4, por ejemplo Buah, pues eso no... Ese tipo de cosas Entonces, mm. si puedes progresar pagando ¿Qué te impide a ti comprarte el juego por 60 pavos Meterle 1800 y pasarte el juego en media hora? La falta Joder. de diversión de todo eso Efectivamente ya. Pero como, la falta de diversión de todo eso no implica que haya gente que lo haga ah bueno, seguro, mm. pero mira si la gente lo que hace es eh, pay to win a base de microtransacciones y le dan pasta a los desarrolladores de puta madre, y si no, los demás que tenemos vida y corazón es que y queremos eh, disfrutar de un juego pues iremos más poquito a poco y ya está el problema es que mm. esto no es un pay to win, porque no hay en ningún momento interacción con, o no, por lo menos no han enseñado ningún tipo de interacción online multijugador es decir, no es, así. Ah, mira, yo me compro un equipo que te caga así unos hechizos de año 8, y entonces tú que eres un año 2 de mierda, pues te te lanzo un Wingardium Leviosa y te lanzo al otro lado del mapa. No. No porque no hay un combate PvP, que me gustaría verlo muchísimo sinceramente, pero no existe. Entonces, ¿hasta qué punto va a servir eso? Porque no es un pay to win, sería un pay to progress. No lo sé cómo llamarlo. Sí, pero el progress te lleva al win, así que es lo mismo, Sí, pero ¿no? es que el, progreso, el pay to progress se lleva muchísimo más en videojuegos móviles más que en un videojuego de consolas, porque en un videojuego de consolas de qué te sirve progresar más rápido, la gracia de los videojuegos de consolas de un triple A es que te dure sus 40 horas, que es lo que dura. sí por lo menos que lo disfrutes por el camino, porque si no, o sea, ya sea, tengas que pagar o no, la hmm. cuestión es que al final eh, la experiencia sea, eh, sea, sea buena, entre comillas, sea enriquecedora, sea agradable, sea, llámalo como quieras, ¿no? Hmm. Eh, si tú pagando lo que consigues es la experiencia más rápido pues, pues yo que sé Pay to have fun dice <risa> <risa> <risa> no bueno, bueno, eh, bueno, la verdad ¿Cuál no es la, el, el detalle que me gustaría remarcar? Eh, claro, la diferencia está en que tú en un videojuego de consola te gastas tus 60 pavos y lo juegas y ya está Eso se lleva según triple A Entonces, claro. ¿dónde se aplica más el Pay to Win? Pues en videojuegos móviles en los que el progreso es muy lento o mejor aún se va ralentizando con el tiempo El ejemplo que creo que tengo es Clash of Clans en sí. caso of Clash tú empiezas a jugar y llegas a ayuntamiento nivel 5, 6, 7, llegas al 8 y uff. Llegas a saltar y uff. Yo ahora que estoy jugando muchísimo al Clash Royale, mi cuenta tiene 5 años. No la tengo entera. O sea, mm. no está maxeada. Y mi cuenta yeah. tiene 5 años. O sea, es como, es un progreso que se va ralentizando a un nivel estúpido. Mm. Entonces, ahí es cuando sí que te interesa verdaderamente meterle pasta para poder progresar más rápido y tener una cuenta maxeada. Pero en un juego que dura sus 40 horas, siendo un triple pues juega la historia de 40 horas y fin pero es que es, es, está, está todo rato pensando en games in impact, que... Oh, la verdad, esto, ahí entramos en gachas, ahí entramos en gachas. <risa> pero el, el rollo es el mismo, o sea, yo también he jugado juego bastante Clash of clans y Boom Beach y todo ese rollo. Sí. Y es lo mismo, es llegas a cierto nivel que de repente todo se empieza a ralentizar y la gracia ya es seguir avanzando ta, como puedas. Pero es, claro. que, es que yo creo que es parte de la gracia, al menos para mí. O sea, ahora mismo yo estoy en un nivel... Es, estoy bastante viciado a la Genshin, la verdad, no voy a mentir. Pero estoy ya en un nivel que ya es que tardo un huevo. Hashtag frame for Becario. Sí, la verdad. O sea, la que no me saca <risa> nadie. Pero tardo igual el último nivel igual tardado igual un mes en subirlo. Claro. Y hay 60 niveles. Pero es que la gracia es eso. Llega un punto que ya es que te mola tardar tanto y luego llegas a siete niveles como qué guapo. Ya tengo por fin este personaje. Pero a fin de cuentas a lo que te fuerza eso es a farmear. Porque el Genshin está hecho fatal. El Genshin está hecho sí, de la, manera sí, en la, la, la sí. que vas a tener que estar. Dices tú, ah, sí voy a hacer la misión principal. Te faltan cuatro niveles. No, la misión principal, mira, es que... Es que no, la cosa... Eso ya es otro tema. La historia de Genshin, mira, ya hablaremos otro momento. Pero vas a tener que hacer como 84 misiones secundarias antes de ir a la principal. Y cuando vuelvas a la principal vas a decir, ¿dónde estaba yo? Claro, a ver... Y vas a es tener que... que cargarte 18 campamentos, mm. 18 campamentos por cada ranqueadas. solo para decir, vale, puedo tener el nivel suficiente para hacer tal misión. Ese es el problema, que te limitan por nivel las misiones. Eh, es que hay, hay otra cosa, y no sé si me estoy desviando mucho del tema, que seguramente... Pero, como comentario, eh, tengo un amigo que hace nada que, bueno... Uno de sus juegos favoritos es el Zelda, el Breath of the Wild. Mm. Y también no sé cuál jugó hace poco el. Un, este dioses, ¿cómo se llamaba? Skyward Sword HD, no. No, pero era uno de. Bueno, era parecido al, al Zelda. Y entonces dijo, ah, pues el Genshin es parecido. Y se puso a jugar la historia principal y le ha pasado eso. Que, Joder, ¿por qué no me dejan jugar la historia principal tal? Y, y me he fijado que, que otros amigos que son más, están más acostumbrados a este tipo de juegos van directamente al combate. O sea, la historia principal les da igual. Van claro. a explorar, van a mejorar las armas, eh, me acabo, investigan yo. el juego tal. Entonces Esto claro en el Horizon, por ejemplo, porque luego vas, sí, a hacer la misión principal, vas a hacer la misión principal y sacas un nivel de level que es estúpido, que pegas ya. un golpe y matas al bicho. Y ya está. Sí, por eso. Y no Pero sufres. claro, es, es, es que depende depende cómo se oriente el juego. Supongo bueno. que este juego de Harry Potter será más como más a la exploración. Más a enseñar a los fans, es la idea. mira qué guapo lo, lo que puedes encontrar Esa aquí es la idea. Por eso lo de... digo, si lo hacen bien, lo pueden hacer muy bien o pueden cagarla monumentalmente. ¿Qué van a hacer? Esa es una buena pregunta, va a ver que esperar a que salga. Hmm. A ver, la idea buena, digamos, de todo lo que habéis contado, yo creo que lo más interesante es eh, por dónde están expandiendo el, el universo, ¿no? Porque al, al final, Hogwarts hmm. en sí y los alrededores de Hogwarts están para eh, hacer buenos juegos de exploración y esperemos que sea uno de estos, este, este juego. Vamos a hablar ahora de Malnacidos, un juego del que, si no recuerdo mal, ya estuvimos hablando hace un tiempito en este programa, eh, pero ahora tenemos eh, doble motivo para hablar eh, sobre él, porque si no me he enterado yo mal de la cosa, tanto el juego como la película, mmm, creo que han sido los dos eh, publicados recientemente. El juego en concreto es de Mediaset Games, porque también son los que tienen los derechos de la película, se ha desarrollado bajo el programa PS Talents y lo han desarrollado... Eh, en colaboración con Mera Nest y Artborn Games. De los cuatro estudios mencionados, hemos contactado con tres ya. Bueno, y sí. Eh, PS Talents no es un estudio, ¿no? Bueno, Pero bueno. empresas, estudios, bueno, cosas. Malnacidos es una aventura de acción con toques de humor y terror que está disponible para PlayStation 4 y PC. En Steam por un módico precio de 20 euros Y en el que los jugadores pueden elegir entre varios personajes de la película Entre otros, Jan Lozano, el Matacuras, el Jurel, el Mecha y De La Cruz ¿Por qué son mexicanos todos? Ni puta idea <risa> Porque me lo acabo de inventar Cada personaje pues obviamente tiene habilidades únicas Y no pueden ser mexicanos porque se sitúa en la Guerra Civil Española Y en la Guerra Civil Española mucho mexicano mmm, y y el, que En la Guerra Civil Española pues creo que había españoles no, la verdad. Eh, Había eh, Iba a hacer un enlace un poco chungo Que era como en la Guerra Civil Española El sigilo y las mecánicas de <risa> ¡Hostia! ¡Hostia! <risa> A ver, es buena fin de cuentas, Tiene, bueno. Tienen gran relevancia, eso está, está claro. Aquí mm -hmm. uh, ponen muchas cosas sobre el estilo gráfico que. ¡Aitor! No entiendo, así que vamos a pasar a comentar Pero que dilo, es... que Aitor le va a hacer ilusión. <risa> el cel shading es un render de tipo no realista para que parezca que los sprites están hechos a mano. Que es lo que Aitor, utiliza el, si el estilo gráfico. Mal. Aitor nos va a corregir una mm, eh, M. <risa> Y eh, según los desarrolladores, se trata de una aventura rejugable, ya que al completar cada capítulo con cada personaje se desbloquean nuevos apartados de la historia. Eh, y bueno, eh, esto es todo eso que hace un poquito que se pueda estirar la cuestión. ¿Habéis visto algún tráiler, alguna imagen, alguna foto de la peli de la. El póster de la película. ¿Del tráiler se sí lo he visto? Eh, esto. Es. Yo ahora estaba. A raíz de lo que acabo de poner Borja, Borja, sí, por por, Borja en el chat, yo estaba pensando. Eh, películas sobre la Guerra Civil ha habido muchas. Sí, pero, pero no sobre zombies en la Guerra Civil. No, no, pero videojuegos de la Guerra Civil sí que hubo uno hace muchísimos años. Que además me acuerdo que se llamaba Guerra Civil con mayúsculas. Qué guay. O sea, <risa> terrible. Espero que sea mejor que, que este. Eh de la guerra civil no sé pero de la posguerra sí que hay uno y de hecho lo hemos jugado en esta casa uh, rojo sí rojo ah es ya sé este sí. juego Te pues este juego lo hemos jugado en streaming Ostras, y ríe. hemos saltado en streaming también Villalba y yo qué bonito, <risa> qué o sea, bonito. Eh, si me acuerdo después en el en el edit de YouTube os lo dejo por aquí no ahí, ahí. a ver dónde estás ahí eh, vale os lo dejo creo que es aquí no aquí es aquí Aquí. Tú señalas los todos sitios. En la info. Sí, sí, en tú, Mira, tú haces así. En alguna parte. En alguna parte. Venga, señalas todos. <ríe> en fin. Pues eso es... Malnacidos. Mm... Eh, ¿Algo más? Que sí. Eh... ¿Qué opinamos de un juego en el que mezclamos zombies con la guerra civil? Cariño? Ojo. Me parece algo... O sea, es un el tipo de tema... Es que el que no... Es que no... No he pensado esto en mi vida, hijo Claro, esto se llama, esto se llama Lo gracioso, lo gracioso es, es, es Lo gracioso es Se sitúa en la Guerra Civil Española ¿Cuál sí. es la cosa? En el título, ¿cómo está escrito? Con Z ¿Por con qué Zeta. está escrito con Z? Por o sea, Nachi son... Efectivamente ah, Ojo, porque, porque no se me ha ocurrido, tío Efectivamente o sea, una... Vale Entonces, eh. ¿hasta qué punto es Guerra Civil? ¿Y hasta qué punto es eh, Viene Hitler muy subidito? A ver, ¿cómo te lo diría yo? Eh, porque, o sea, ¿los nazis son los zombies o no entiendo nada? Claro, a Supongo, fin de cuentas sí. Siempre. ¿Zombies, nazis? Cuenta, sí. Siempre, zombies eh? nazis? claro. No, sí, ahora, en vez de pegarle un tiro en la cara a un zombie, le puedes pegar un tiro en la cara a un nazi que ahora es zombie. Bueno, <risa> está. Eh, tampoco es que nuestro querido amigo Paco fuese menos nazi que <risa> los nazis. Paco. <risa> a ver, sí, pero es que aquí no se denomina nazi, se denomina más facha que otra cosa. Bueno, mm. dicho esto... Eh, eh, esto es todo un gran campo de minas en el que nunca La verdad que dicho, sí, pero déjame, déjame mencionar no, una cosa Déjame mencionar una cosa Y es que antes hemos dicho que iba a dejar por aquí eh, ¿Qué iba a dejar por aquí? Que ya no me acuerdo no sé, Yo iba a dejar algo por aquí ¿Cuál? La entrevista que hicimos a Daniel Sánchez No, yo iba a dejar por aquí otra cosa No sé Vale, pues iba a dejar algo por aquí que luego lo miraré y habréis visto que lo he dejado. <risa> ¡Igualmente! Eh, Daniel Sánchez, director de Gamera en esta, ha subrayado la dificultad de pasar una película llena de acción a videojuegos. Sobre todo porque bueno, pero, al ser un videojuego de acción con toques de terror, cómo coño implementas eso teniendo también la comedia de punto. Eh, y como detallito, pues ahora sí, ponme otra vez la cámara, por favor. No, no, no, es que... La entrevista de Daniel Sánchez aquí, con Down. Sí, pesado. Eh, no, yo tengo que decir una cosa. Eso lo dijo aquí primero. Aquí, en este programa, en Gaming Room, de Euskadi Digital, dijo este señor esto y nadie le hizo caso hasta que lo ha publicado otro medio. Así que... ¿Cómo, ¿Cómo que dijo esto aquí? Claro. Hombre, eh, Daniel Sánchez cuando estuvo aquí eh, nos habló de mm, eh, malnacidos y también dijo... El problema que suponía en general las adaptaciones de cosas que están hechas para un formato de dos horas a eh, un formato de videojuego en el que primero tienes que mm, permitir cierta interactividad y segundo que tienes que aumentar entre comillas el metraje porque no le vas a vender a alguien un claro, juego eso, de eso, dos eso, horas. Eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. Eh, así que eso lo dijo aquí primero. Así que lo siento, Daniel, no me acordaba. ¡Vandal, os jodéis! Lo tenemos nosotros primero. <risa> Como sigas haciendo amigos en la industria periodística, te va a ir de puta madre, ¿eh? De puta madre. Nada, que nosotros a Banda los queremos mucho. Sí, eh, no. ¿Qué pasa, Ñego? ¿De qué te ríes? Nada, nada. Vamos a hablar de la crítica que se le ha hecho a Elden Ring, porque sí, efectivamente, el... el podría considerarse el mejor juego de la saga de los Souls, ha sido criticado. ¿Por quién? Pues no, no ha sido por un anime de mierda, sino, como diría Chocas, sino que ha sido por Guerrilla y Ubisoft, que han criticado su interfaz y el diseño de misiones. Subrayan que la nota obtenida en Metacritic no refleja la valoración del HD ni del diseño, efectivamente, como ya hemos mencionado, de misiones. Bueno, a ver, estos señores yo creo que están meando un poco fuera del tiesto. Ah, es decir, la nota, a apetece. la nota obtenida en Metacritic, señor, la nota obtenida en Metacritic es la nota de un montón de gente que ha puesto la nota que le ha salido del churulo. Sí, pero Entonces, sabes con ese programa que les molesta que esa gente que ha puesto la nota que le ha salido del churulo ha puesto más nota al Denris que a sus juegos. Ah, bueno, pues a llorar a la llorería. Eso es lo que Como digo es yo. Español. Y eso era lo que yo quería mencionar de esta noticia única y exclusivamente. Vamos a hablar de la llorería. Básicamente. <risa> de, que, de verdad, o sea, no, es que la, la nota no refleja el HUD ni el diseño de misiones. Pues la nota refleja lo que le mola a la gente el videojuego puntos O sea, tampoco hay... Eh... Borja, nada? sí, lo has entendido bien. La competencia critica el juego y eso es noticia. ¿Por qué? Porque me quiero cagar en su puta vida. A ver, realmente sí que es un poco noticia porque lo más lógico en el pacto de caballeros que debería ser la industria de los videojuegos porque Jamás. ya se ha visto que en cuanto te mueves un poco del tablero te compra la empresa rival que acabas de criticar hace cinco minutos mm -hmm. eh, debería ser, digamos, todo un poco más de guante blanco y decir, bueno, pues nosotros tenemos aquí... Un videojuego que consideramos Que va a superar las expectativas De los mmm, jugadores Y bla, bla, bla, bla, lo vendes y ya está Pero esto ¿Cuál es, es la cosa? Me ha dado fuera de ti, esto total Una cosa que sí que me gustaría comentar eh, Porque lo que hayan dicho estos dos, porque ni siquiera son las empresas Son dos pavos de las empresas Creo que ha sido el, uno de los desarrolladores o sea, de misiones un, de guerrillas. No lo que me estás diciendo es que un Notas En su Twitter Que dice que es no sé qué de uh -huh. Ubisoft ha dicho, es que el Dendrit de no me gusta Te voy a leer literalmente Es que no sabéis valorar los juegos es que Te voy a leer que es, literalmente no, no es que ¿Ya no sabemos votar o qué cojones? Te voy, voy a leer manera. literalmente lo que ha pasado Uno de los desarrolladores de misiones del Horizon Ha criticado ese aspecto en respuesta a un tweet De un miembro de Ubisoft Montreal La empresa de desarrolladora de juegos Para después proteger su cuenta privatizándola en Twitter Para que solo sus seguidores le puedan responder Porque saben que le van a ir a meter hate Todo cristo ¿Qué, ¿Qué esperas? O sea, ¿qué esperas? ¿Con la chorrada que acabas de hacer? ¿Qué esperas? Lo que sí que quiero mencionar es que también se habían recibido quejas, eso sí, por los jugadores, estaba así respecto a la optimización del juego para su versión de ordenador, que es algo sí que es algo mucho más complicado, mucho más complejo de hacer. Es, es habitual, es normal. Eh, y ahora sí, la gracia de Jesucristo, el Horizon en Metacritic tiene una puntuación de 8,8 sobre 10, 88 sobre 100, y el de Enric un 9,7. Pues y eso burra. creo que es lo que les ha matado. No, y es que además... Eh, el, el meme del, del siglo definitivo es cuando eh, la, hay una versión de voy a ir a mi terreno, Super Mario 64 ¿qué, pas ahí, ¿Qué pasaría si Super Mario 64 lo hubiese hecho Ubisoft, primero eh, microtransacciones y segundo cosas In, eh, inútiles en toda la pantalla. Pues aquí. Si Super Mario 64 hubiese hecho Ubisoft, no habría Super Mario 64. También. Pues aquí sí, han, sí, han sí, hecho sí. lo mismo. Y al final, lo que lo que ocurre es que efectivamente sale mucha información en pantalla a uh, Assassin's Creed y sobra, pues sobra. No, básicamente, esa es la cosa: que se han quejado de que no, es que el HD no es claro, no sé qué. Y ha venido un pavo y ha dicho: Ah, sí, tú has visto Assassin's Creed, hermano. <risa> claro. Tío, lo has visto, por favor, es míralo. Que, que es tu es juego. Eh, me das fuera de ti esto todos los días a todas las horas qué opinas, En twitter.com ¿Qué, ¿Qué opino? A ver, no juego el Den Ring eh, Me vale. han dicho que el ordenador estaba fatal el, La optimización la sí, eso, Estaba eso fatal es optimizado, no me acuerdo qué otra versión Estaba fatal optimizada también Y lo demás, tengo un par de amigos que lo están jugando Que o sea, están que no cagan con el juego, están encantados De la vida, no pueden más, o sea, están el juego, el juego del año, no sé qué. Uno que se ha perdido de hecho ha no sé seguido por eso es pero... el goti O sea, no, no es, es el... cuestión de que digas, no, no es cuestión de que, o sea, que digas, es eh, posible ganador del goti No es el goti O sea, ya está. El por otro lado, no sé por qué me están llamando, espérate, perdón. <risa> qué Perdón un momento, perdón un momento, un momento que no se me entiende la pantalla. ¿Momento? Qué poca profesionalidad en por... la radio. Vale, ya está. No, no, no, no. Haber cogido y en altavoz, hombre. No, por eso, hombre. Está esa. usted no, hablando con Game No son horas. Esto es profesionalidad. Por otro lado, Horizon, llevo 20 horas jugadas. Eh, un 88 me parece una nota bastante razonable. ¿Razonable? Me parece vale. una mejora directa de todo el, de, del primer juego. <risa> Eh, la, el, el tío este Que se haya quejado el desarrollador, el desarrollador de misiones Me parece Tiene Tiene derecho a hablar tiene, Porque oh. las misiones Están bien hechas Para quejarse No Pero vale, bueno vale, vale Pero para hablar sí Tiene mérito La cuestión es que tienes que saber Cómo están hechas las misiones Del Dendrin. Porque si las misiones del del no lo sé. Están hechas es mejor Que la del Horizon Pues no puede abrir la boca A ver Es que depende a qué nos refiramos Con ¿Las misiones? ¿Nos referimos a la historia o a las mecánicas? Posiblemente a cómo están hechas las misiones en el sentido de... No sé si has jugado alguna vez a no, Mítico no. Juego en el que te obligan a seguir a un NPC y va más lento que tú. <risa> el NPC va más lento que tú y encima... No. El problema no es que vaya más lento que tú, el problema es que no va a una velocidad a la que tú puedas ir. Eso, va demasiado Entonces, rápido. Entonces siempre demasiado tienes demasiado que ir dentro. o más rápido o más lento. <risa> no, vale, en este Horacio no de, diseño diseño de, de En no está controlado. Los, los NPC se mueven dependiendo de cómo te mueves tú. O sea bueno, que eso, bueno. justo eso... Ese bien. aspecto, bien. El resto de aspectos... <risa> No, las historias de las la misiones secundarias están sorprendentemente bien diseñadas, la verdad. O sea, tienen algo que contar. Lo cual, del primer juego, mira, no se veía nada y aquí, bastante bien. Eh, por lo demás, a llorar la llorería, efectivamente. ¡Ahí 88, está! está muy bien, 97 el de Enric, no, lo sé, no lo he jugado, no lo voy a jugar porque me van a patear el culo de una manera eh, insana. y no Bienvenido quiero a la saga todo. Souls. Pues efectivamente, pero dicen que muy bien. Así que ahí me quedo yo. Pues ya está, pues con todo esto y un bizcocho, es con lo que quedamos aquí. Vamos con más mandanga porque tenemos bastante más Vamos a hablar sobre las cartas del FIFA Ultimate Team Que uf, eh, uf, eh, Países uf. Bajos ha dicho como que no es un juego de azar Es decir, en octubre de 2020 eh, el, el gobierno impuso una sanción a nuestros compañeros de Electronic Arts diciendo... Que eh, esto era básicamente un juego de azar. 5 milloncitos de euros de sanción. De mínimo. Eh, dijo que no, señores, que los paquetes de cartas no son un juego de azar, sino que son parte del juego de habilidad más amplio del modo FIFA Ultimate Team. Voy a recalcar, juego de habilidad. Juego oh, de Dios. habilidad. Bien. Eh, también aseguraron que el comercio en el mercado negro, digamos que era un poco relativo, porque... Normalmente se traficaba con cuentas enteras y tal. Ah, que eh... esto es un problema. No te preocupes. Te propongo un problema mayor y entonces el claro, otro desaparece. Claro. claro. O sea que al tratarse de una función in-game y no de un juego de azar íntegro, se justifica que eh, Electronic Arts no ha violado la ley y por lo tanto se les retira la multa asignada. Hablando de esto... Borja pues Opiniones. Nosotros lo que hemos hecho es hablar con Borja Arbosa eh, y nos ha dejado la opinión ya bien eh, picadita. Es decir, ¿cuál es la cuestión de esto? Eh, y ahora leo de lo que nos ha... Leemos textualmente a Borja. a Borja La clave de la decisión está en que las loot boxes no son algo independiente en el videojuego. Es decir, eh, tú no puedes comerciar con ellas si no tienes el juego o no puedes venderlas sin vender tu cuenta completa en el juego y no te sirven para nada fuera del juego. Entonces, eh, este tribunal lo que ha interpretado es que eso es motivo suficiente para no ser consideradas un juego de azar. Aunque tengan un valor que fluctúe y eh, que puede aumentar o disminuir. No son un juego en sí mismo, sino que son un DLC entre comillas. Entonces, por llamarlo esto, de alguna manera. Esto es un poco y lo voy a eh, poner en imágenes para que vosotros lo entendáis uh, muy claramente. A ver si soy capaz. Tenemos un overlay de over like, tres over like muy <risa> guapo, efectivamente, ahí está. Es dinero de Rasca Piquilandia. Es decir, eh, el dinero de Rasca Piquilandia es una estafa. Eh, no es una estafa, porque tú entras, lo compras si quieres y tiene unas condiciones. Mm, en teoría, entiendo que eso por, por donde vamos, ¿no? Eh, el meme no es apto para Milenias tampoco. Entonces, la, la cuestión viene por aquí, ¿no? Que... Eh, digamos que, que, que no son una parte independiente del juego. No es, no es que tú vas a una tragaperras, metes un euro y salen tres o salen cero es que es una mecánica del juego eso es lo que argumenta el tribunal eh, habría que ver las leyes eh, holandesas o de los Países Bajos de, decirlo como queráis para realmente extraer una interpretación más, uh, más exacta. Porque, claro, entiendo que ni Borja ni, ni nosotros somos expertos en derecho internacional, ¿verdad que no, Becario? Creo que no. De, de ser uno no, de los no, cuatro no, tiene no, que claro. ser Borja. Ni, ni el derecho en concreto de, de Países Bajos. Entonces... No somos expertos en derecho, pero sí que somos expertos en dar nuestra opinión en este puto programa. Becario, ¿qué opinas? Me la leche. Me pasa la, la patata caliente. Eh, no lo sé. No lo sé, es me parece complicado. O sea, porque ¿qué, ya... ¿Qué te parecen los paquetes del de, de, de FIFA? De me, parece, sí. me parece que yo no los voy a comprar. O sea, no, no tengo una opinión formada al respecto, porque ya nos hemos acostumbrado tanto a que haya cosa, pequeñas cositas para pagar en los juegos, que es que ya... Es... No es que me parezca esencial, pero... Es que ya nos hemos acostumbrado y yo no voy a pagar. Si no sé si conozco a alguien que lo, que lo vaya a pagar. Claro, aquí la cuestión es Entonces... por qué estás pagando. Eh, o sea, quiero decir, el juego te deja claro qué es lo que estás pagando y lo que no. estás pagando es un, una característica concreta, es una cuestión concreta o está sujeto al azar. El tribunal en cuestión opina que es una característica concreta y ha hecho. Estás comprando jugadores. Los argumentos de, de, de Electronic Arts. Eh, claro, la cuestión es. ...también falta una definición... ...es decir... Eh, ...una... ...digamos que una máquina de traga perras ...sabemos lo que es... no ...es una máquina donde tú... ...metes un dinero y una mecánica... ...de juego... ...y de ahí puede salir... ...o 0 euros... ...o 100 ...o los que sean... ...¿no?... Mm. Eh, ...esto trasladado a los, a los videojuegos... ...tú puedes tener una mecánica más... ...parecida... ...que sea... ...comprar... ...una caja de azar... ...y en esa caja de azar... ...sale lo que salga... ...incluso puede no salir nada... Eso sí que es, es claramente esto eh, Lo que tienen implementado en el FIFA Como no tengo ni puta idea de lo que es Básicamente son sobres en los que te salen jugadores Y con esos jugadores tú creas tu propio claro, equipo ¿Cuál es la claro, cosa? Te puede tocar un jugador todos... patata O te puede jugar Cristiano Ronaldo en O el todos, bicho pelado En todos claro. los sobres te salen jugadores Sí, porque esa es la gracia Esa es la gracia En todos los videojuegos te lo van a hacer así en ¿Cuál es la cosa? En los videojuegos no existe el No te puede tocar nada Pero sí que existe el Te puede tocar algo tan malo Que es como si no te hubiese tocado nada Pero nunca no te va a tocar nada Claro. Ese es el problema. Ahí es cuando eh, de una digamos, definición genérica de lo que es un juego de azar a el videojuego no lo puedes trasladar. Claro. Entiendo que ha sido la cuestión por lo que va aquí. Lo que haría falta para que esa sanción fuese válida es que hubiese una definición legal en la que tú explicas que aunque la recompensa sea, tiene que haber una ponderación del valor. Por ejemplo, entonces. Es como, ah, es como el Overwatch, es, por decirlo de alguna manera. Es muy complicado coger una mecánica de un videojuego y escribir, primero claro. escribirla y luego plantarla en una claro. ley. Hay que tener sus altos cojones y que no cambie, claro, porque ya la has descrito, entonces ya empiezan los desarrolladores a buscar los recovecos. Y decir, no, pero es que claro, como esto lo pone con este nombre yeah. y con esta palabra, pues es que esto no es exactamente... Y... Yo quiero poner Vamos de ejemplo el Overwatch Porque eh, al igual que tú en el FIFA Es un pay to win Porque a fin de cuentas Tú compras un sobre Y si te toca a Cristiano Ronaldo el bicho pelado Vas a tener eh, el mejor jugador de todos los tiempos en tu plantilla pues en el, en el Overwatch no va a pasar esto, pero en el Overwatch el jackpot que es una skin legendaria, el no me ha tocado nada de la traga perras que es que te toque una frase para Ana, por ponerte un ejemplo. Mm. O sea, es como abres una caja y la puedes comprar perfectamente y te otorga una frase de personaje, una frase. Es decir, que el personaje dice algo en un momento determinado en el videojuego, que ni siquiera sale en el chat, es algo que dice y fuera, como los personajes del LoL que dicen cosas. Sí. Pues eso es el equivalente a que no te toque nada. Por poner el ejemplo. Entonces, no existe el no te toca nada, pero sí que existe el te toca algo tan malo que es como si no te hubiese tocado nada. Claro, pero ¿quién eh, valora lo que te ha tocado? quién le. Cualquier le ha... jugador. Claro, ¿quién le... no, es que eso, es una valoración subjetiva, porque igual yo en esa mecánica estoy buscando esa frase. Y para mí tiene una importancia claro. de la hostia. Entonces, es argumentable. Cuando no es simplemente dinero o algo que en el juego esté... Eh, eh, digamos en igualado, el juego está medido. igualado al dinero. En el juego está medido. Una skin legendaria son, yo qué sé, por ponerlo, en la moneda del Overwatch. Tienes 4.000 monedas, son una skin legendaria. Y una frase son 20. Ya. Pues eh, por ahí hay más cosas que navegar. Hay más ¿Qué, cosas ¿qué que piensas, Becario? ¿Qué te veo no, pensando? Eh, a ver, estoy pensando. De, ¿Te refieres a lo de que puedes.? en lugar de pagar una caja puedes comprar directamente justo lo que quieras. Básicamente, uh. solo que obviamente te va a costar pero, bastante más. Pero entonces volvemos a lo mismo, porque igual para ti lo que más vale es una frasecita de, mi de mierda que te cuesta dos monedas, entonces te estás ahorrando 40.000 que no te sirven de nada para ti uh -huh. y estás comprando dos, entonces... Sí, la cosa está en también el valor que tenga como tal en el juego, porque no es cuestión ya solo de, eh, vale, es que para mí, a mí me importa las frasecitas, es que a nadie le importan las frasecitas. O sea... Ya. Esta, estoy hablando, vale, a lo mejor a Íñigo le importan las frasecitas porque es vale, súper fan de es, las claro, frasecitas sí. pero en un porcentaje, al 99,9% le importan las skins ya. y al 0,1% le importan las frases ya pero eso luego hay que ponerlo en una ley ¿y quién tiene de cojones a poner en una ley? ¡Borja, que... vamos a hacer una ley! <risa> sí, que una cosa tiene un no. color u otro, ¿no? que igual es más <risa> doradito eh, lo más habitual para que una ley salga adelante son unos tres años de tramitación parlamentaria así que Au. Yo, yo que tú no me dedicaría a hacer una ley si quieres hacer algo en tu vida. Dice Miquel que una vez abrió un sobre y le tocó un siga buscando eso que era en el Monopoly pues más o menos, no, a ver eh, el tema de los sobres al final son como los sobres de los cromos que todos los que tengamos menos de, más de 25 años conocemos que no. es que abres un sobre Uf. y te puede tocar no, no. pues una puta mierda es lo que hay, me gustaría recalcar una cosa que ha dicho Borja en el chat y es que las loot boxes ya llevan años llevan muchos años y más, y más que así que imagínate o sea, cuando tengan que regular las NFTs no, los, los NFTs desaparecerán. <risa> los NFTs van a caer por sí solos, eso también te lo digo. Eh, sí, porque fuera. al final lo que se es, está... Está cayendo eh, todo el mercado de las criptomonedas. No, criptos. no, lo, lo que se está mm. vendiendo es... Eh, aire. O sea, sí, no. quiero ¡Bumo! decir... ¡Humo! Todavía las criptomonedas lo que tienen... Le tienen una función de valor intangible no ligado a nada. Que bueno, pues puedes comerciar con ello y... Eh, ¿Cómo se dice? Especular con ello mm. sin mayor historia. Pero en, en el... Eh, digamos que el retorno de una criptomoneda es dinero el retorno de un, de un nft es un certificado de autenticidad que tiene el valor Blockchain. que le mm. dé pues quien se lo dé en el momento que se lo dé básicamente. y básicamente mm, para mañana puede ser absolutamente y básicamente cero. por terminar es, es como yo que sé mmm, dedicarte a los cuadros pues, pues igual sí. mañana un artista lo revienta y vendes todos sus cuadros por millones de euros o eh, te quedas con el cuadro, el certificado de autenticidad, y mm, sin sitio en la pared. Sí, básicamente. <risa> Me gustaría remarcar, tal y como ha dicho el becario para terminar, que NFT no es non-fungible token, es un mono fungible. Hasta ahí todo. Leo el titular explícitamente, la evolución de las criaturas de Pokémon responde a una metamorfosis en lugar de seguir la teoría darwiniana. Perfecto, está todo vale. claro. Absolutamente brillante, tras acceder a documentos compartidos por The Pokémon Company, desarrollados en colaboración con los museos de ciencias de Japón, en los que se explica la diferencia de ambos procesos, se ha llegado a la conclusión ya mencionada. Explico, por si no sois expertos en biología, lo que es la evolución darwiniana. La especie lucha y se adapta a su entorno y a las adversidades que lo componen. Ejemplo práctico. Los peces evolucionaron en anfibios para poder vivir en tierra, básicamente. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la cosa? Que en el documento se explica que las evoluciones ocurren dentro del propio individuo, no por factores externos que los obligan, justificando la denominada conversión o metamorfosis. ¿A quién le importaba esto? No lo sé. A mí me ha hecho gracia sinceramente pues que no. la, me, me, leí el título y me quedé sin comentarios directamente ¿qué, qué opinas Becario? Esto es, una, esto es una tarda de aburrimiento toda la vida esto de... es Pokémon cuántos episodios tiene y cuántas series ¿Y cuántos juegos y cuántos bueno Así que me parece lógico. Hablamos del... Juego? No, a lo mejor no. Me parece lógico, la verdad, todo. No, esto. la verdad que sí. Alguien tenía que investigarlo tarde o temprano, pero me parece un dato como esto es que... Oye, ¿sabías que... Ah, sí, muy bien. Vale, seguimos todo es... con nuestro... O sea, no vas a meter esto de... el resto de nuestra vida. Básicamente, es como, bueno. cuando, como cuando subieron a Twitter los tamaños reales de los personajes del Fall Guys, aquel juego ya olvidado que salió en agosto del año pasado. Sí, pero... Que subieron los, los tamaños reales y que eran sí. en plan tres metros de bicho y que luego mm. pusieron su esqueleto y sus ojos y su cosa y era súper turbio todo. Sí. Pues lo mismo. Íñigo, ¿tú crees que en algún momento saldrá algún tipo de...? Como, ¿Cómo se llama esto? Así, Anatomía de Kirby... Eh, anatomía de Kirby Anatomía de Kirby De Kirby, en de Kirby. Es que yo he estado pensando en los, en los Pokémon Y la verdad es que eh, Aparte del de de, tema De la metamorfosis Hay muchas referencias En los Pokémon Que tienen que ver eh, Con varias áreas De la biología Y del de mundo En el que, que, que nos rodea Y mm -hmm. que pueden ser Muy interesantes o sea, Quiero decir por Si no No, yo solo voy a decir Una cosa Si no lo han hecho Los de Garuna Effect Un eh, La ciencia de Pokémon Que me suena que sí ah, Seguro que lo hacen ah, Entonces eh, Os invitamos sí. Los de Garuna Effect A pasaros por aquí Para explicarnos Vuestra ciencia no, de Pokémon no, no, Vete mañana A Goñi Portal eh, A Plencia Que ahí van a estar hablando mañana de Mañana, cosas... Íñigo Maña, Mañana Mañana ma... antes de ayer Mañana 19 Mañana antes de ayer Bueno, depende <risa> para, para los 6 no. espectadores Del Twitch Mañana Venga Para los 6 se lo espectadores Del Twitch se mañana. Se mañana Para los que lo escuchen Esto no, no. de salida Antes de ayer Mañana les, les pregunto Si han hecho algo Sobre sobre la ciencia De Pokémon Y a ver qué me contestas Me mandas un audio pero sí, a ver, hay muchísimas referencias pues Yo qué sé, los Pokémon eléctricos Tienen su sentido por algo, ¿sabes? Pero, entonces y la Las debilidades, y la... no sé Sí, sí, cosa. entonces, quiero decir Aparte de este titular de mierda <risa> porque, porque al final eh, El titular es la hostia, el titular hace que sea la hostia Pero quiero decir, es, es un titular Muy, muy, muy finito eh, Aparte de eso, hay eh, Más Trasfondo de esto, vamos a terminar esta noticia Agradeciendo la suscripción a Borja Arbosa porque acaba de salir la notificación por... ¡BORJA, 8 MESES, LET'S GO! Necesitamos un sonito para cuando pase sí, eso. No, no, sin, sin soniditos, ya, ya gritas tú lo suficiente. Venga, vamos con más vamos noticias y vamos a ir con Google Play Games para PC. Es decir, eh, para que usted pueda jugar a cosas de eh, Google de Android, en uh, su ordenador. Uh -huh. No son los primeros que hacen esto. ¿eh? Microsoft también está ahí jugueteando con los procesadores ARM y los, las aplicaciones móviles de Android directamente en Windows. Pero en este caso, este servicio en concreto ha iniciado su fase beta en tres países. Ni uno, ni dos, ni tres, sino tres... En Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong eh, Cliente de Windows con un fondo oscuro Buenísimo. Y tienes básicamente inicio de biblioteca y juegos Muy bien eh, Son juegos que se lanzan en navegador O sea, en el Chrome Eso vale. es lo que me parece estúpido Se descargan y luego se juegan en el navegador A ver, ¿por qué? Esto es muy sencillo Porque para tener un entorno cerrado Donde puedes controlar el DRM Y los archivos de los juegos Lo pones como una extensión de Chrome y esa extensión maneja sus propios datos en una caja cerrada a la que tú no tienes acceso y a tomo posado. o sea un localhost no, no, no, no, ni siquiera un localhost habrá una parte de emulación por dentro lo que pasa es que tú tienes un archivo que es una extensión y que eh, como está mmm, no es codificado es a... Ah, ¿cómo se dice esto? ¿cómo se dice esto? compilado para ese entorno concreto no, te, no tienes acceso al código fuente, entonces no puedes hacer nada más que intentar sacarlo por ingeniería inversa. Becario, ¿es necesario jugar a los juegos de Android descargados en navegador en ordenador cuando puedo sacar mi móvil de decimoctava generación y jugarlos? <risa> Hombre, eh Yo, preguntaba yo así? no tengo un móvil de decimoctava generación. No, pero con el vecino de también te vale. Segunda o tercera tengo yo. También o sea, te vale. Ya, a ver, sí, es verdad. Pero. ¿Eh? ¿Tú crees que esto es necesario, verdaderamente? No. No, que, entonces... Yo creo que, sinceramente, esto no, no sé si lo ha pedido alguien. ¿Gente del chat, pedido... esto es necesario? Yo, eh. No, no, no, dicen no? que no. Eh, no. O sea, a ver, no sé si alguien ha pedido esto alguna vez. Eh, no me suena que nadie lo haya hecho. Pero bueno, si alguien le puede sacar un provecho. Es que existen cosas como el. Es que, ¿cómo se llama la mierda esta? Eh, me sale que es Blue Sky, no lo sé. Que es básicamente emulador. Emulador de móvil en ordenador y ya está. Y funciona ya. mejor que Google Play. De en este hecho, entonces, como. ¿Para qué? Ya, pero entonces es lo mismo lo que, lo que dices tú. O sea, ¿para qué mismo? necesitas un emulador si tienes el móvil? Claro. Igual tienes que móvil reparando. Bueno, yo qué sé, pero... No, para habitualmente, esa tarde... justo. Habitualmente uh -huh. se hace porque las, los dispositivos de capturar pantalla de móvil en ordenador uh -huh. son muy caros o son sistemas de pago. Entonces lo que, tú lo que haces es jugar con un emulador ah, claro, bueno, para lo, poder jugarlo lo, lo. gratuitamente, capturarlo con el OBS y hacer tu emisión de Brawl Stars. Pues ahí tienes tu razón, porque no se me ocurre más. Pues es, sea... esa es la cosa. Pues yo te digo una cosa. Nosotros vamos a hacer eso aquí, porque tengo una idea para un stream guapísima y lo vamos a hacer... Vía Chromecast, por wifi, a tomar por culo Vale, ah, bueno. al suelo. El El suelo eh, Borja dice que a él no le importaría. Pss, bueno. Eh, porque vale, pues Borja nada. se aburre mucho. Porque Borja se aburre mucho. <risa> no sé, sí, no sé, no sé. tanto sobre Borja que está aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Borja. <risa> venga. Oye, ¿por qué vamos a hablar de Call of Duty ahora? O sea, yo o sea. pensaba que esto ya lo habíamos dejado aparcado en el programa no, 2 de Gaming Rock. No, a ha ver, pasado se, se, quedó, se quedó apartado en el programa 4, pero es que esto es relevante. ¿Por qué? Porque, tranquilo, tranquilo, vengo con buenas noticias. Vengo a hablar de Call of Duty... De, de, iba a decir Call of Duty Mobile. No, Dios me libre. Eh, Call of Duty Warzone Mobile. Por si a alguien no le suena, Warzone es el Battle Royale de Call of Duty. ¿Cuál es la cosa? No vengo a hablar de Call of Duty Warzone Mobile, porque apenas hay datos de Call of Duty Warzone Mobile. Vengo... No sé por qué estoy repetiendo el nombre tantas veces. <ríe> Call of vengo, a hablar, vengo a hablar de un fanboy... ...de Call of Duty Warzone, es decir, yo hace dos años... ...y a meterle mierda porque el pavo no sabe de lo que habla. Entonces, ha habido una noticia en Areajugones... Venga, vamos a meternos con otro medio de sector <risa> <risa> para no no, que no no, no, no, nos odien. Areajugones será una página impresionante. Pero este pavo, cuyo nombre, si no me equivoco, lo he puesto efectivamente Claudio Torres... Eh, ...ha dicho, ha dicho, ojo, cuidado, la noticia es... Eh, va a llegar, la, bueno, la web oficial de, de, de God Warzone ha dicho que eh, va a llegar, le va a desarrollar a dispositivos móviles Y han publicado un post en el que simplemente han anunciado que están contratando gente para desarrollar el juego Así que se puede intuir la fase de preproducción ¿Cuál es la cosa? ¿Qué tienes que preproducir si el juego ya existe? Vale, eh, parece ser que está siendo desarrollado de forma nativa, absolutamente para móviles Y estudios que están participando, entre otros son Solid State, binox Digital Legends y Demonware ¿Alguno os suena? No, no Efectivamente, vale Entonces, ¿cuál es la cosa? Este pavo que hemos mencionado Asegura que está siendo desarrollado desde cero Cuando es literalmente el mismo juego porteado Eso lo primero A ver, compañero Vamos a empezar por explicar vamos. una cuestión venga Eh... Puedes necesitar programadores para uh -huh. hacer un port de una plataforma a otra. Sí, eso Entonces, es, si están contratando programadores, puede ser uh -huh. para terminar el juego, aunque ya esté Está empezado, terminado. para pulirlo, porque puedes necesitar a alguien de un área específica para hacer ports, para.. Um, yo que sé, esas cosas, sí. eh, por lo que sea, digo, yo eh, para que... Vamos situando a Claudio aquí en las cuestiones. Efectivamente. Entonces, eh, <risa> sí, ¿vale? Pueden estar contratando de ese programador, se lo ha dicho Íñigo, pero desarrollando desde cero, lo dudo porque es el mismo juego. Eh, segundo punto, asegura que dará contenido para muchos años. Cuando, <risa> el <Battle> <risa> Royal, <risa> cuando el sistema Battle Royale, el formato Battle Royale, está agotadísimo ya y los eventos... Colaboraciones -game y demás que salgan se, se van a basar, obviamente, en su versión de ordenador y consolas, porque es el mismo juego, repito. ¿Os acordáis del Angry Birds? Sí. Eh, Robio sigue intentando hacer juegos del Angry Birds. ¿Qué pasa? Que no los juega ni Cristo. Porque ya. Angry Birds está agotado, porque Angry Birds era brutal en 2012. entonces Han pasado 10 eh, años. Esto, yo probablemente. Y no le voy a culpar a este señor, pero, pero hay que ten, hay que ser un poco consciente de lo que uno hace. Uh, si tú vas a copiar una nota de prensa de una empresa, por lo menos copia la entera y que se note que es una nota de prensa y ya está, no le des más vueltas No intentes disfrazarlo de información cuando no hay información, cuando pones estas cosas Básicamente, y luego así, como dato adicional que me gustaría a mí añadir, es, eh, ¿os acordáis cuando dijeron que el Fortnite iba a pasar a móviles? Uh, no, no lo acordaba pero pues mira, ahora Fortnite, sí los... Fortnite pasó a móviles, claro, entonces claro. Eh, de, ahí, de ahí toda la pesca que tenemos, ¿verdad Borja? Con Apple y Epic y sus cosas Sí, correcto Efectivamente, ah, efectivamente Entonces, ¿cuál es la cosa? La gracia de todo esto, cuando Fortnite pasó a móviles la gente decía Buah, va a ser brutal, siguiente generación, no sé qué Y Fortnite en móviles tenía 4 píxeles ¿Por qué? Porque no eres capaz de recrear el mapa entero de Fortnite en un móvil sin que explote Correcto. Entonces, ¿cuál es la cosa? Nadie te va a asegurar que este proyecto sea posible Por eso, precisamente yo creo que es por lo que están contratando programadores Porque la bromita del Warzone Ocupa actualmente un espacio en consolas Y en ordenador que oscila entre los 52 y 57 gigas Y son 52 y 57 Después de haber metido un parche que les reducía 30 gigas de espacio A ver, al final eh, Al hacer el portal a los dispositivos móviles Habrá una parte de optimización Porque eh, no necesitas, por ejemplo mmm, Gráficos 4K Donde... No hay eh, En una pantalla eh, que no es eh, 4K no, no hay O ¿verdad? sea, lo, lo, las, las tablets más grandes Son las más grandes en resolución Son las de Apple Y creo que ni siquiera llegan al, al 4K Creo que tienen dos Entonces, eh, en fin Y aparte de que nadie se va a descargar O sea, yo estos días estaba haciendo pruebas con ciertos videojuegos Y ya cuando necesitaban descargar más de 300 megas Era la de colega que has metido en este juego. Hay muchos, ¿eh? Para ¿Eh? Hay que necesite más de 300 megas de mi móvil, por favor. El Pokémon Go y no tiene unos gráficos ultra impresionantes, ni unos fps ultra impresionantes. Creo que había de hoy ocupa 750. ¡Dios! Gigas, ah, megas, megas. megas. megas. Eh, el League of Legends bueno. para móvil creo que es giga y medio. Y bueno, había un juego hostia. que yo jugaba cuando era pequeño que se llamaba creo que era Gangstar Vegas que es lo más parecido al GTA que existe, pero para móviles, mm. que sus gráficos eran ...bajísimos y tiraba a 20 FPS... ...que allá por el 2017... ...ocupaba 2 gigas y medio. ¡Joder, macho, Pues eso... ¡Madre mía! En fin... Eh... Entonces, eh, nadie te asegura que no esto no vaya a ser posible... ...y si es posible, yo rezo por los desarrolladores de esto... ...y por los programadores... ...porque van a necesitarlo... ...porque reducir 52 gigas... Eh, ...anti-cheat que no está funcionando... ...y toda la pesca... ...a lo equivalente para meterlo en un móvil... Yo opino que este juego no va a pesar menos de 2 gigas. Opino. Vamos con las noticias rápidas. Eh, hablando primero de Nintendo, porque por el 30 aniversario de la creación de Kirby, entre otras cuestiones que va a hacer Nintendo, se va a celebrar un concierto de forma presencial en Japón, en concreto en el Tokyo Garden Center, el próximo 11 de agosto, y se va a emitir online, lo cual está molto bene, molto bonito y muy guay eh, horario de España, 9 de la mañana, bien, de la mañana ¿no? de la noche Streamamos esto por encima. <risa> Hombre, si es Nintendo, es posible que nos amenacen sí. con no poder emitirlo, pero bueno. Oye, eso podemos de, probarlo. Más, ¿podemos, podemos probarlo. Amenazárselo al más suave. El 11, o sea. el 11 de agosto. El 11 de agosto a las 1 de la mañana. Bueno, pues, pero oye, es que. Lo vamos mirando, lo vamos a ver, mirando. salvo que tengamos un guión concreto y sepamos las canciones y tal, eh, emitir un concierto. ¿Te has visto alguna vez un concierto en televisión? Eh, no, sí, no, sí, no, sí. no porque tienes cuatro años, porque, porque Sí, no los de Año como... Nuevo. Están pensando lo mismo. No lo voy a decir. Pero en el concierto de Año Nuevo, ¿cuánto habla el que habla? Eh, nada. Entre canción y canción y como mucho. ¿Y como mucho? Entonces, claro, pero la idea es reaccionar a las canciones En plan, ah, sí, qué guapo, no sé qué, así ah, sí, esto está... Ya, muy pero guay. es que yo no, yo, yo no soy capaz de dedicarme a hablar mierda encima de una canción que se supone que hay que escucharla porque para eso es un concierto. Así que... Bueno. No te compro la idea Buah. Siguiente cuestión eh, El VLC Indie Summit Del que no hay aparentemente Casi nada de info eh, La feria de videojuegos indie Valencia Indie Summit Precisamente por eso se llama VLC se ha, se ha celebrado Perdón Los días 10, 11 y 12 de marzo En la ciudad ya mencionada Y han acudido pues Mucha de la gente de nuestro sector Y muchos estudios A los que queremos muchísimo Qué bonito qué bien EA dice que No haya Play Live En el E3 Este año Que no Que les da Un poco Por ahí que dicen que las circunstancias no se alinean para mostrar todo en una única fecha. Compañeros... Ella se acaba de convertir en la morra del horóscopo. Compañeros, <risa> compañeras, eh, los eventos están muriendo y nosotros aquí estamos recogiendo las migajas del zombie. Así que... Yo, yo estoy apostando cada vez más Porque la, las empresas de AAA me dan igual Es decir, si ellos sacan un juego yo ya me voy a empanar Por cualquier medio de comunicación que han sacado algo y de lo que es eh, Yo aposto cada vez más Por las presentaciones independientes De los estudios independientes Como hice en su momento Tesura, como hice en su momento Chivis Y como han hecho muchos, yo aposto por eso Ahí está la buena noticia eh, Y lo último PlayStation anuncia Villalba Escucha <risa> PlayStation anuncia JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R Que es la, la entrega remasterizada Del All Star Battle El videojuego llegará De la mano de Bandai Namco Se lanzará en otoño De este mismo año Será un juego de lucha Como ya hemos mencionado Y como lo pone en el título Y el juego va a llegar A PlayStation 5 4 Xbox Series X S, Xbox One Switch y ordenador Muy bien Y dicho esto Pues ya vamos a ir Con la entrevista Ahora es cuando vamos a teletransportarnos ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? No, no, no. no, no, no no no no Porque además es, es, es que se va a notar eh, Vamos a hablar con Arich de Bisons De hecho vamos a hablar con Arich de Bisons En Bisons En Bisons, en la gaming room de Bisons eh, Una entrevista muy interesante sobre Por qué hace falta básicamente un club de eSports en eh, Euskadi vamos! ¡Nos vamos! Tiempo.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 Let's go. Ya está, ¿no? Hasta ya está aquí, ¿no? Ya está, ya está Es que hay, aquí estamos con, con esta música de viernes habitualmente bueno. Para cerrar qué, este qué, episodio 43 Qué buen, qué buen Qué, buen, qué buena entrevista. Qué buen servicio, qué, qué buena qué entrevista. Qué buen, servicio, qué buen servicio. Qué buen servicio. hicimos en el Calduna, que bien fuimos, que bien vinimos. No, no, no, bien no bien hombre, hicimos. no. Nos hemos teletransportado, ño Claro, claro. Hemos, hemos estado hombre. aquí, luego nos hemos teletransportado y luego hemos claro. vuelto. Yo hago así chas y aparezco a tu lado. Ah, que, ¿A que sí, lado? becario. Con toda la razón del mundo, por supuesto. Yo <risa> no <me risa> hubiera dicho <risa> mejor. Dicho esto, muchas gracias, como siempre, a Miquel por su trabajo que hace en la producción ahí fuera. Viéndonos Apoyándonos Gracias Íñigo también Por hacer el trabajo de control Como siempre eh, Tenemos que dar las gracias También a la asociación Ochucare Que nos ha puesto Los medios materiales eh, Físicos Y fantásticos Para poder hacer la entrevista Fantásticos como Fantastic Beasts eh, Muchas gracias también Por estar con nosotros hoy Becario Hombre, Por supuesto Que muchas estoy gracias. calentando en el banquillo te esperamos, te esperamos por aquí muchas más veces eh. Que y como siempre, muchas gracias Obviamente a los oyentes, a vosotros Que hacéis que todo esto sea posible y que todo esto sea viable Y nos dais ganas de vivir, a mí por lo menos Así que, dicho esto Más noticias, eventos, curiosidades Y entrevistas Dentro de muy poco Sabéis de eso es lo que estoy haciendo Porque hay que acabar por todo lo alto ¡Que es viernes, coño! ¡Hala, hasta luego! We'll